Ella es la hija de Manuel Mohamed, jubilado, asesinado, muchos recordarán el caso. Sí. Ahora, este caso tiene que ver, y es noticia nuevamente, porque elevaron la causa a juicio, piden 20 años para el acusado, pero para tener más detalles es que vamos a darle la bienvenida a Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida a LV7. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por estos minutitos para poder dialogar con nosotros en, en un momento que na, nunca dejó de ser doloroso, Guadalupe. Así es, así es. Estamos acá expectantes al inicio del juicio por el asesinato de mi padre. Obviamente que estamos clamando justicia, justicia para mi padre este que no merecía, y por supuesto nadie merece, una muerte tan cruenta eh, una persona tan noble, un buen esposo, un gran padre y el mejor el mejor abuelo del mundo. Mm. Queremos justicia, el rigor de la ley y, y estamos esperando en, por minutos entrar al juicio. Mencionábamos el, en el comienzo que quizás muchos recuerden el caso, pero aquellos que no, que tengan que hacer un poquito más de memoria, contanos qué fue lo que pasó con tu papá. Bueno, mi padre el 8 de julio a las 5 de la tarde salió a comprar medicamentos y nunca más regresó, entonces comenzó una búsqueda desesperada de él eh, que había salido en su auto, eh, no encontrábamos nada. Al tercer día de la desaparición eh, encontramos el auto de mi padre y a los 5 días su cuerpo, en estado de descomposición, comido por las alemanias. Y bueno, y a partir de ahí, esto de, de hacer justicia, eh, que el criminal pague por este hecho cruento, que realmente ha sido un tsunami en la vida de la familia, porque no solo nos arrebató la vida de mi padre, sino que destruyó la vida de en una familia. Vos sabés, Guadalupe, que recuerdo que, que en su momento el que hoy es el acusado había sido como, había querido aparecer como testigo, ¿no? Diciendo el vehículo que estaba estacionado, me acuerdo, en el estacionamiento del, del lugar donde él eh, trabajaba, eh, había querido desviar la investigación. Sí, eh, de acuerdo a las investigaciones, el criminal, esta persona trató en todo momento de desviar la investigación siendo el autor del hecho. Eh, desconocemos eh, que un, lo unía a mi padre, Ajá. pero es el autor material, eh, sí. Desde que sí, sí. Se, se los indica como el, el principal acusado en, en el medio de la justicia, ahora esperando el juicio, ¿Qué, ¿qué balance pueden hacer? ¿Cómo se ven preparados para esta para esta situación que se va a estar llevando adelante? y La verdad que es un hecho inesperado, jamás, yo creo que ninguna familia... Eh, eh, piensa que alguna vez le puede tocar algo de esta categoría, eh, es típico de una película, uh -huh. cree que uno nunca va a vivir un hecho así. Obviamente estamos acá esperando que se cumpla, que la ley, el rigor de la ley caiga sobre el asesino, y pensamos que mi padre eh, puede ser cualquier persona de nuestra sociedad que sale un día y nunca más regresa, entonces tiene que ser la condena a modo ejemplar para la sociedad, porque toda la sociedad espera eso. ¿Nunca eh, nunca habló eh, que Carlos Valdés? Eh, de, de, de, de, ¿Nunca hizo declaraciones? No, ¿No habla del tema? No, no, la verdad que no, y, y de esa persona yo no quiero hacer mención. Uh -huh. Está bien, uh -huh. está bien. Imagino porque que. Aparece, no digo uno como hijo, digo las preguntas del por qué, sí, ¿no? ¿Por qué? qué, qué pasó? Que qué, qué... nada miren, obviamente te va a devolver te a tu, padre, le, te devuelve a tu papá. Puedo... Pero... Claro, nada va a devolver a mi padre, claro. por eso solo esperamos como un hecho reparador histórico la justicia. Sabemos que mi padre en esa semana lo único atípico que había sucedido es que él había manifestado que había perdido sus ahorros y, y en, la, en la etapa de búsqueda de su desaparición mucha gente nos llamó diciendo que sabían que él había perdido sus ahorros, que buscáramos por ahí eh, siempre pensamos que el móvil fue el robo mm. Claro, claro Bueno, será cuestión de ahora que, que la justicia actúe como, como tal es algo ejemplificador como, como decís y también lo que uno piensa mm. en, en en recuperar un poquito la paz, la tranquilidad, sabiendo que finalmente se hizo lo que se tenía que hacer, de una situación que no tendría que haber ocurrido nunca, pero que, uh -huh. aunque sea, que, que exista, ¿no? Ese, ese pedacito de, de tranquilidad en, en esta jornada donde se espera un juicio, es que estás con toda tu familia, ¿quiénes te acompañan? Sí, tenemos mucha gente que nos acompaña, la familia, amigos que nos han estado conteniendo durante todo este tiempo tan duro y tan difícil así que contamos con, con mucha gente acá que nos está acompañando en este difícil, duro trance Guadalupe, ¿encontraron sí, también, eh, digamos, familiares víctimas de otros casos que también se sumaron? Muchas veces en el dolor uno se une ¿en este caso fue así? Sí, sí, sí eh, contamos con la solidaridad y el acompañamiento de muchas víctimas también eh, que nos han estado ayudando en este tiempo en este tiempo tan difícil por nuestra... eh, les agradezco pero me tengo que retirar porque me están llamando desde acá desde nos, la justicia nos así imaginamos. que bueno, les agradezco por la nota eh, quiero que junto a mí todos clamen por justicia justicia por mi padre, justicia por Manuel Nosotros. porque ma mi padre no falleció eh, lo mataron eh, esto no ha sido una desgracia para la familia esto fue un crimen así que justicia por mi padre gracias por acompañarnos y gracias por estar por favor, nosotros desde acá también nos sumamos al pedido de justicia y te mandamos un abrazo a vos y a tu familia gracias Guadalupe muchísimas gracias a ustedes